Bienvenido a News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Check y te traigo las noticias de esta semana. Un montón de juegos de Nintendo DSi están comenzando a desaparecer de la eShop. Un conocido dataminer encuentra indicios de un nuevo Nintendo Switch. Después de 25 años se revela un nuevo truco en Street Fighter Alpha 2. Y se revela que Microsoft intentó comprar Nintendo en el pasado. No olvides que puedes saltar a cualquiera de las noticias en la descripción, pero te invitamos a que nos acompañes a través de todo lo que tenemos para ti. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. Esto es Glitch For News y comenzamos. Aunque muchos de los jugadores que contábamos con un Nintendo 3DS hemos ido migrando al Nintendo Switch poco a poco, aún queda un gran número de usuarios de una de las mejores consolas de Nintendo. Incluso el predecesor, el Nintendo 10, aún es una de las consolas favoritas de muchos amantes de los videojuegos. Sin embargo, a través de un tweet se ha reportado que un montón de títulos de DSiWare han sido removidos de la tienda de Nintendo 3DS, no se dio el motivo sobre por qué está pasando esto, y Nintendo no ha comunicado nada hasta el momento. El primero en notar la desaparición de estos juegos fue el usuario de Twitter, Kamout Punching, quien dio aviso de que todos los juegos de DSiWare que fueron lanzados antes de mayo del 2011 habían sido removidos de la eShop, y con esto, algunos títulos amados por los videojugadores podrían pasar al olvido. Algunos de los títulos que más suenan de entre todos los eliminados se encuentran Shantae Risky's Revenge, Asphalt 4 Elite Racing, Dr. Mario Express y Mr. Driller Drill Drill U-Drop. Hasta ahora esto solo parece afectar la región de Norteamérica y muchos de estos juegos aún se encuentran disponibles en Europa y Japón. Debido a que Nintendo no ha comentado nada sobre el tema, es posible y esperemos que esto se trate solo de un error temporal. Cabe destacar que algunos de los juegos removidos han recibido ports en otras consolas, por lo que no todo está perdido. Aunque nunca está de más comprar de una vez esos juegos que hemos estado dejando para después, antes de que Nintendo lo haga oficial y no podamos conseguir esos juegos nunca más. ¿Extrañarás alguno de estos juegos de 10iware o ya tenías todo lo que te interesaba de esta librería? Con casi 4 años en el mercado, cada vez es más real la posibilidad de que pronto se revele la nueva consola de Nintendo y así es como lo confirma el dataminer llamado Siresm. No es extraño que inmediatamente después de lanzar al mercado una consola, las compañías comienzan a trabajar en la próxima iteración de sus consolas, así que la pregunta de siempre no es ¿Llegará un nuevo Nintendo Switch? Sino ¿Cuándo llegará esta nueva consola? Y así es como en días pasados gracias al datamining dentro de una de las más recientes actualizaciones del Nintendo Switch, el usuario Siresm encontró nueva información sobre una posible nueva revisión dentro del código de este firmware, lo cual muy posiblemente se refiere a nuevo hardware. Como siempre, con cualquier rumor o información obtenida a través del data mining, siempre es bueno tomar esto con un poco de escepticismo y no adelantar conclusiones. Esta nueva revisión llamada por el momento Aula, es referenciada en el código del firmware numerosas veces. Gracias a la información encontrada, Zaire menciona que es muy posible que Nintendo se encuentre trabajando en un nuevo modelo de Nintendo Switch y con soporte para una pantalla de 4K, y aunque no lo asegura por completo, está seguro de que será un nuevo display, además de que haría uso de la tecnología OLED. En el código se hace referencia a un nuevo chip de Realtek, aunque existe la posibilidad de que este chip se encuentre dentro del nuevo sistema de dock y no dentro de la consola. En los pasados meses se ha hablado desde otras fuentes sobre la posibilidad de un Nintendo Switch Pro, así que esta información dentro del sistema de nuestro Nintendo Switch es un granito más de arena a esta montaña de rumores sobre la nueva consola de Nintendo. Como es de esperar, Nintendo no ha dado declaraciones sobre este tema ni nada relacionado a la nueva consola, pero debes estar seguro que en cuanto sepamos noticias sobre esto lo podrás encontrar aquí en Glitchpop. Como lo mencionamos antes, la pregunta no es si se lanzará o no una nueva consola, aunque por el momento solo nos queda imaginarnos lo que podría llegar a ser. Street Fighter 2 es sin duda alguna uno de los videojuegos de peleas más icónicos de la historia. Este juego fue lanzado para el Super Nintendo y poco tiempo después, en 1996, llegó una nueva versión conocida como Street Fighter Alpha 2, que agregaba nuevos ataques, escenarios, finales, así como pequeñas modificaciones al sistema de pelea. Luego de casi 25 años de su lanzamiento creíamos que no quedaba nada por descubrir sobre este título, pero esta semana Street Fighter vuelve a hacer historia, ya que se ha descubierto un nuevo truco escondido, como recientemente lo platicamos en otro video donde se encontró un truco para Nier Automata, haciendo uso de ingeniería inversa, un usuario conocido como Gizaha encontró este truco para Street Fighter. Este código nos permite usar al jefe escondido que todos conocemos como Shinakuma, el cual se pensaba inaccesible todos estos años. Este código funciona completando primeramente el modo arcade y logrando un nuevo high score. Después de esto ingresamos las iniciales KAJ. Una vez regresemos a la pantalla del juego, haciendo uso del control del segundo jugador mantenemos presionado el botón L, X, Y y Start, mientras en el primer mando seleccionamos el modo Versus. Si hacemos esto correctamente podremos seleccionar a Shin Akuma presionando abajo y el botón Start mientras estamos sobre Akuma. Así que si tienes por ahí una copia de este juego, puedes desempolvar tu Super Nintendo y probarlo. ¿Qué te parece esta oleada de descubrimientos en juegos pasados? Ojalá todavía existían este tipo de secretos y no nos quisieran vender todo como DLC. Ya han pasado más de 20 años desde que se anunció por primera vez la primera consola de Microsoft, la ahora famosa Xbox. Para conmemorar esta celebración, Bloomberg publicó la historia detallada de Xbox y una de las cosas más interesantes dentro de todo esto habla sobre todo lo que Microsoft hizo para entrar al mundo de las consolas y los videojuegos. Luego de pedir a una gran cantidad de desarrolladores para que trabajaran de la mano con ellos en su nueva consola, viendo el enorme poder adquisitivo que tenían, decidieron intentar comprar empresas y una de las empresas que intentaron comprar fue nada más y nada menos que Nintendo. Claro está que Nintendo les dio un rotundo NO y la historia siguió como la conocemos, aunque no sin que Nintendo se riera en sus caras, tal como lo dice Kevin Bouch, el director de operaciones Third Party de Xbox en ese entonces. Kevin Bouch comenta que la idea de Microsoft no era nada descabellada para ese momento, ya que según Microsoft, Nintendo se encontraba muy por detrás de su competencia directa, que en ese tiempo era Sony. Por lo que su plan era desarrollar nuevo hardware mientras Nintendo se enfocaría en crear software para su nueva consola. Nintendo incluso visitó las oficinas de Microsoft en el 2000, donde les mostraron todo lo que sería capaz la nueva consola, aunque quizá lo que Microsoft les comentó en esos tiempos no le cayó muy en gracia a Nintendo, ya que Microsoft les dijo que la consola de Nintendo en esos momentos era muy mala, y deberían enfocarse solo en crear Marios para otras consolas. Como sabemos no es la primera vez ni fue la última que Microsoft decidió comprar estudios, intentando en el pasado comprar al gigante EA, quienes solo les respondieron con un no gracias. Y ahora más reciente, la nueva adquisición de CineMax a quienes sí les brillaban los ojitos con los millones de dólares que verían en sus nuevas cuentas bancarias. Ahora, 20 años más tarde, solo podemos imaginarnos lo que sería de Nintendo si hubiera aceptado este trato. Quizá para este momento ya estaría Master Chief en Smash. Cuéntanos en los comentarios qué crees que sería de Nintendo si hubieran aceptado esta compra. Hasta aquí las noticias de este fin de semana.